¿Habéis flipado con el capítulo anterior o no? Porque yo he flipado de locos hermanos Se viene la segunda parte de la Liga Pokémon La parte más complicada, los peores al tomando Y la parte más dura hermanos Tenéis que apoyar como si no hubiera un mañana Y si llegamos a más de 40 likeazos Tendréis en el próximo y último episodio Un pedazo de avance de la próxima serie que vais a flipar ¿Estáis preparados? Vamos para allá compañeros Me pongo los cascos y empezamos hermanos se viene la parte más complicada, el capítulo de ayer. Si no lo habéis visto antes de nada, ir a verlo porque fue de los mejores capítulos que he grabado en mi maldita vida. Por favor, no os lo podéis perder. Y hoy vamos a por los siguientes. Al tomando este es el equipo, hermanos, os lo vuelvo a enseñar porque lo he leveleado, como podéis comprobar. Nivel 76 y nivel 77 Fimo porque se me fue... El dedito. Y poquito más, aquí está. Hay que afrontar esta parte de la mejor manera posible. Y tengo unos nervios, hermanos. Tengo unos nervios, madre mía. Más nervioso que un Charmander en el Acuópolis. Oh, my God. A ver, Agatha, hermana. Vamos a ver, esto era el tipo tierra, ¿vale? Eh, tengo que concentrarme porque el anterior capítulo lo grabé ayer y ya estoy desconectado totalmente. A ver, entremos en materia. Tipo tierra... Curapica, pues ya está. Ya está, Curapica. ¿Qué mejor para empezar el tipo tierra que un tipo agua que encima tiene levitación? Hola, Agata. Yo soy Agata, del alto mando. He oído que Oak te dio tu primera fusión. Pensaba que no tenía más potencial, pero el... Es play on Family Friendly, hermano, Family Friendly. Sigue siendo más fuerte. Antes solo se dedicaba a estudiar Pokémon, pero hace un tiempo volvió para demostrarme lo contrario. No dejaré que otro más me gane, prepárate. Copitruenos. Primer alto mando del día Tercer alto mando de la liga Pokémon ¿Estáis preparados? Vamos allá Contra Agatha Y sus Pokémon de tipo tierra Que nos van a dar bastantes problemas ¿Qué tienes? ¡Mamos Geot! ¡Mamos Geot! ¡Es bien hermanos! Tenemos a Kurapika Que de un rayo hielo ¿Sustituto? ¿Sustituto? Vale, pues no creo que tenga mucho este Mamos este Geot contra nosotros ¿Vale? El rayo hielo Le rompemos el sustituto Obviamente ¿Y ahora ¿Qué? ¿Y ahora qué tienes, Crack? ¿Ahora qué? Otro sustituto. No tiene nada. No tiene nada, hermanos. Esto pinta muy, pero que muy bien. Ahí va ese rayo hielo. ¿Algo más, compañero? Rayo hielo. Oh, oh, oh. Glowing está brillando. Vale. <risa> crack, compañero, Mastodonte, te puedes ir a tu casa. ¡Vamos! Buen, buen combate de este Mamos Yield. La verdad que sí, increíble. Un aplauso. Ha hecho una estrategia definitiva. ¿Qué más tienes, compañera? Reutrio. Oh, ¿Os acordáis de ese diglosis que tuvimos? Que murió en terribles sufrimientos. ¡Ah, no, que es tipo fantasma! Pues esta es la evolución. Eh, vamos a cambiar. Tipo psíquico tierra. Por tanto, Anthony, nuestro dios. Madre mía, Anthony, el combate que se hizo ayer. ¿Cómo nos salvó el, el ojete de una manera... Espectacular, compañero Reutrio, nivel 78, vale Vale, vale, vale, vale loco, loco, loco Titular, va, va, triataque No me quemes, no me paralices Y no me congeles, por favor, lo pido Anthony, Anthony Uy. No me quemó Bueno, de lo malo, de lo malo esto es lo que más Podíamos aceptar Porque somos atacantes especiales, así que ese Triturar, oh, en rojo Pensaba que lo iba a matar, tú Pero no lo mata, esa quemadura Ojito, esa quemadura, eh lo va a curar, triturar. Ah, en efecto, bueno, ha gastado ya un restaurar todo. Esto es muy bueno. Porque ahora nosotros podemos gastar otro restaurar todo. Vamos allá, triturar, le vuelve a dejar en rojo. Si haces un crítico, Anthony, te como. ¡Te como todo lo comestible! ¡No! Casi. ¿Te imaginas, ¿Te imaginas, hermano, otro crítico. Tritular. Triataque no me puede matar. Por mucho que la quemadura me ha quitado bastante, eh. Cómo se nota que la quemadura no está nerfeada en este juego Ahí va, triturar Y reutrio para su casa Vale, bien, muy pero que muy bien ¿Qué más tienes? ¿Qué más tienes? Diggerscan Diggersby con can, ¿No? Uh. uh. Esto para quién es el trabajo, hermanos A ver, Bruno puede hacerlo bien Pero claro, no tiene nada muy eficaz Susanaro, es... no, no le afecta al tipo normal Pero el tipo tierra le destroza pura pica y Fimo, voy a ir con Fimo vamos con Fimo, Fimo es nuestro start, te tiene que dar un golpe sobre la mesa en este combate compañeros vamos allá, diggerscans, nivel 81 Dios, está guapo ¿eh? está muy guapo mira, tiene un Bunelbi en la bolsa <risa> me gusta, me gusta eh, demolición, vamos allá sorpresa, oh, tiene sorpresa en serio, aguántalo, aguántalo bien, vale, lo aguanta muy bien lo aguanta muy bien, aunque me ha quitado bastante, eh ¿Cómo se nota que ese sorpresa es por Stab, hermanos? Ahí están los poderosos restos y demol. ¡Oh, Fimo! ¡Tres de pisis! ¡Tres de Demolición, mátalo, por favor. Tienes que matarlo. ¡Pim! ¡Pam! ¡Pum! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¡Sí! ¡Dios! Casi nos matan a Fimo, hermanos. Casi nos matan a Fimo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Rapisdale, vale, Rapidsdale es bueno. Menos mal que tenemos a Curapica aquí. Oh my god. Oh my god, el tipo tierra, chavales. Ese Diggersby casi me mata de un doble filo. ¿Qué ha pasado aquí? Vale, eh, salpicar. ¿Soy más rápido? No, soy más rápido. Golpe, a ver cuánto me quita. A ver cuánto me quita, cuánto me quita. ¡Oh, oh, oh. eh! ¡Frena, frena, frena, frena! ¡Crítico! Salpicar, no lo voy a matar No lo voy a matar tío. No lo va a matar, no lo mata, no lo mata No lo mata, no lo mata, no, no lo mata tío. Me ha quitado muchísima vida A ver, está atrapado, ¿vale? Está atrapado en golpe Por tanto, Susanaro eh, No le afecta, ¿vale? No le afecta y está en golpe, perfecto Y ahora, en teoría, yo lo puedo matar con bola sombra, dime que lo matas Vamos, mátalo, no hay jugos. Susanaro, tienes que matarlo Tienes que matarlo, no acepto otra cosa No acepto otra cosa oh, Susanaro es un dios también Tenemos un equipazo de locos Seguimos, ¿qué más tiene? Palozón. palozón ¿Qué es un Palozón? Palozón, va a ser tipo tierra seguro Así que voy a cambiar 100% A Bruno mismamente Pero cuidado, eh, cuidado que ahora mismo Estamos en verdaderos problemas, compañeros me da miedo esto, palozón. ¡Oh, vale! Vale, vale, magnezón con palo. ¿Palo qué? ¿Palo -san? ¿Puede ser? Me suena que lo hago así. Eh, uff. Vale, tierra eléctrico. Bueno, eso es bueno. Tenemos terremoto. Vamos con terremoto, va, va. ¡Soy más rápido! Soy más rápido que este palozón, mátalo. Bruno, Bruno, Bruno, si no lo matas, tienes problemas. Si no lo matas, tienes problemas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Bruno! Aguántalo, por favor. Por favor, tiene que aguantarlo, tiene que aguantarlo Tiene que aguantarlo, vamos, vamos, vamos vamos. ¡Sí! ¡Sí lo aguanta, hermanos! Otro terremoto ¡Y palozone! ¡Palozone ¡Para su casa! Ya está, ¿no? ¿Ya hemos acabado con todos? Creo que sí Es el último, ¿no? Dime que es el último ¡Sí! Primer combate solventado ¡Madre mía! ¡Madre mía! Muchísimos problemas Muchísimos problemas, hermanos No sé yo si vamos a pasarnos esto, ¿eh? No sé yo si nos lo vamos a pasar Oh my god Ahí está ¡Ah! Voy a tener que entrenar más si quiero conservar mi puesto aquí En fin, sigue adelante Vamos allá, seguimos Se viene Lance Se viene Lance No estoy preparado para esto No lo estoy, hermanos No lo estoy eh, Vamos a... Uf, uf, uf. Qué mala pinta, qué mala pinta Vamos a, a curar, mira cómo está el equipo Susana no está a tope, eso está muy bien porque no hay que curarle y no gastamos restaurar todo, pero, ojito, uno por aquí, otro por aquí, aquí otro, por supuesto, en Anthony, y finalmente en Fimo, que ha salvado una vida de una manera, madre mía, madre mía. Nos quedan ocho, de los cuales, sí, yo creo que vamos bien, vamos bien de restaurar todos, tenemos dos max pociones que son nuestras, que podemos usar cuando queramos, y curas totales tenemos de sobra, por si acaso, pero esto es lo menos útil, ¿vale? Vale, ¿con quién abrimos? A ver, tipo planta, ¿vale? ¿Con qué nos puede abrir? No lo sé No lo sé A ver, nos puede abrir... Vamos con, vamos con Bruno es el, tipo, es el tipo fuego que tenemos Solo tenemos un tipo fuego Así que la vida es así La vida son, la vida son dos días Hola, Lance Eka Ah, he oído hablar de ti, Eka Vale Dirijo el alto mando Puedes llamarme Lance Antes era Doma de Dragones Pero ahora me decanto por los tipo planta Así De jajas Mucha gente los infravalora, pero al final todos acaban rendidos a mis pies ¿Preparado para luchar contra la naturaleza? Tu desafío en la liga termina conmigo, Eka Todos sabemos que no termina contra él Chicos, segundo alto tomando del día Cuarto y último de la liga Pokémon Se viene Lance de dragones, entrenador de tipo planta Vamos allá, ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Venuterra, adiós Tipo tierra, en serio, macho Es increíble Vale, va a hacer terremoto 100%. Cambiamos a cura pica. Tenemos rayo hielo y a rezar, hermanos. A rezar. Va a hacer que Dime que no hace nada de tipo planta, por favor. Por favor. Terremoto. Vale, gracias. Gracias. Gracias. Eh... Rayo hielo, va. Va. Gigant. No. Tiene tipo planta, hermanos. Tiene tipo planta. Congélalo o algo. Congélalo o algo. Congélalo. Ah, me quita mucho, eh. Lo aguanto más o menos bien, pero me quita mucho. Va. Rayo hielo, congélalo. No tienes huevos, curatica. No tienes huevos a ese 10%. 10%. ¡Sí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Espectacular! ¡Espectacular! Otro Frozen Solid. Otro Frozen Solid. Madre mía. Lo malo es que va a hacer. No, soy gilipollas. Soy retrasado. Va a hacer restaurar todo. Va a hacer restaurar todo. Va a hacer restaurar todo. Eh. Rayo y hielo Va a hacer restaurar todo, ¿verdad? ¡Ah! No lo he pensado ¿Por qué no lo has pensado? Me cago en San Pito Pato Vale, va, va, va Pero se come un rayo hielo, ¿eh? Se lo come Se lo come Que esto es fresquísimo Pero fresquísimo, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Vale Otro más Gigadenado Vale, vale Se va a recuperar, ¿vale? Esto es malo Pero tenemos otras opciones ¿Vale? Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¡No, no, no! No me lo creo No me lo puedo creer Un crítico ahora lo que te dan y te quitan ¿Qué hablas? Tira. Madre mía Anthony, va Vale, no contaba con esto No contaba con esto Una vida hermanos Una vida Eh Hoja aguda, va Avalancha, Avalancha tiene avalancha y esto. No me retrocedas. Vale, hoja aguda, bien, bien. Avalancha está muy bien ahí. está es hoja aguda. Vamos para allá. Venuterra, ¿cuánto te quito? ¿Cuánto? Ah, muy poco, tío. Otra vez, va. Quita a Venuterra. Me quita a Venuterra y me saca una Muntic. ¿Qué hablas, tío? ¿Qué es esto competitivo qué? Eh, a ver, a Muntic, a Muntic, a Muntic. Voy a ir con. Susanaro, pero no tengo todas conmigo. Espora. Venga, hombre. Madre mía, bola sombra Está dormido, claro Día soleado Tierra y el solar, entonces Tierra y solar, 100% eh, Bola sombra ¡Se despierta! ¡Se despierta, en turno! Una bola sombra, Quítale más de la mitad de la vida Susanaro, por favor, te lo pido Por favor, te lo pido, vamos, vamos, vamos, vamos vamos. Ah, más o sobre... menos, síntesis ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Síntesis, que se recupera la de Dios Rayo confuso, va Tengo que confundirle, no me queda otra tiene que golpearse a sí mismo y matarle de dos golpes de bola sombra. Está confuso. Confúndete, golpéate. Golpéate. Golpéate, hermano, golpéate. No, espora. Es imposible, tío. Esto es imposible. Así no se puede, tío. Demasi es demasiado fuerte esto. Espora, tío. Está confuso. Golpéate. Nada, no sé. Síntesis. Bueno, por lo menos está haciendo síntesis, ¿sabes? Por lo menos está haciendo síntesis que nos viene de puta madre. Vale, estoy dormido. Golpéate, tío. Golpéate. Hazme un favor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, hermanos! Vale, va, otro. Se despierta. Bien. Golpea. Que no haga síntesis de los huevos. Que no las haga. Que no lo haga, por favor. Que no haga síntesis, que no haga síntesis, que no haga síntesis. Drop de defensa especial? No haga síntesis. Golpeate. Si te golpeas ya, te como. Te como, te como. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! A tu casa, Muntic, Otro bola sombra y puedes irte al otro barrio, hermano. Ahí lo llevas. Claro que sí. Vale. Venuterra otra vez. Venuterra, tío. Venuterra es un problemón, eh. Voy a ir con Anthony otra vez. Igual lo tenemos que dormir. Anthony es el dios. Anthony es el dios. Eh, hoja uda. Avalanche. Vamos a ver. A ver cuánto me quita, hermanos. Vale, más o menos lo mismo. Hoja uda. Lo importante es también en no retroceder. Es súper importante. Ahí que va. Qué rabia el restaurar todo, compañeros. Hoja uda, va. Avalancha otra vez, no retrocedas, Anthony, Anthony, Anthony. 119A, 73, Hoja Aguda, no retrocedes, un dios, es un dios del no retroceso, tío. Vamos, vamos, vamos, vamos, por favor, no lo cures. No lo cures. ¡No locura! ¡No locura, hermanos! Perfecto, perfecto, me va a quitar vida, pero no me mata y ahora el Hoja Aguda termina con Venuterra. Era un problemón. Venuterra era un problemón. A tu casa. Vamos. Vamos. ¿Qué más tiene? Gogostrica Gogostrica Gogoat Concebstrica Eléctrico Planta Vale, Bruno, entonces, ¿no? Eléctrico, planta Vamos con Bruno Madre mía Madre mía, hermano Hemos perdido a pura pica, ¿eh? Gogostrica Planta, eléctrico eh, Fuego sagrado O terremoto Terremoto es neutro Tiene que ser fuego sagrado tengo relajo y tal, ¿vale? Fuego sagrado, es más rápido Doble filo, vale, vale, vale, doble filo Bruno, aguántalo bien Bruno, Bruno, Bruno, Bruno, Bruno, Bruno Vale, vale, más o menos Más o menos Fuego sagrado, quémalo, por favor Quémalo, no hay huevos No hay huevos a quemarlo Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Oh, O mátalo, mátalo, mátalo, mátalo, mátalo, mátalo No lo mata No lo mata No lo mata, lo mato de otro, ¿eh? Lo mato de otro Va Doble filo, vale, no me mata, ¿eh? No me puede matar No me puede matar no me puede matar. Ahí está, 42 PS. Y este, no lo falles. No lo... no lo falla. No lo falla, Cocostrica, para su casa. Cocostrica, para su casa. Ahí está. Chavales, o sea, estoy, estoy sudando, eh. Estoy malditamente sudando. Vale. Seis son. Seis son. Seis toad con La evolución que no tenemos. Tenemos a la de, a la de baile, club Solo puedo ir con Susanaro. Igual hay que gastar aquí más poción en algún momento, ¿eh? Susanaro, va. Es agua planta. Agua planta. Quedan dos, tío. Quedan dos. Madre mía. Quedan dos, hermanos. Corpulencia, va. Soy más rápida. Me subo el ataque y la defensa, ¿vale? No es que me vaya a atacar por nada físico, pero... Agua lodosa. Vale, vale, vale. Agua alodosa es bien. A ver cuánto me quita. Vamos a ver. Vale, bien, bien, bien, bien. Eh... Madre mía, no sé qué hacer. ¿eh? No sé si atacar ya. Bola sombra. O meter otro, ¿eh? Hmm. Un rayo confuso. Es que esto es juguetear mucho. Bola sombra, va. Va. No hay... Susanaro, si lo matas de un golpe, te juro que te convierto en el MVP de la liga. Ni Anzon ni Leches. No, no lo mata. Casi, ¿eh? Casi. Casi. Danza caos, me confunde. Me confunde. Rezamos, rezamos. No te confundas, Susanaro. Eres un dios, eres un dios. Vamos, no. No me mata, ¿no? No me mata. No me mata. Agua la osa. ¡Lo falla! ¡Lo falla! Vale, otra vez. Voy a la sombra, mátalo. No hay huevos. Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo, mátalo. mátalo. Lo, mata. ¡Lo mata! ¡Lo mata! Madre mía. Le queda uno, ¿eh? ¿Le queda uno? ¿Qué es? Garderade. Garderade. No cambio, no cambio, no cambio, no cambio. Garderade es tipo psíquico. Lo tengo que matar de un golpe. Dime que lo matas de un golpe. por la sombra, por favor. Esta confusión, no te golpes. No te golpes. No te golpes. Vale, no se golpea. Por la sombra, mátalo. No me acordaba de la confusión, hermanos. Tienen que matarlos. Tiene que matarlo. Esto más uno de ataque. Esto ya, más uno de ataque. Muy eficaz. ¡Crítico! ¡Crítico! ¡Crítico! ¡Madre mía, qué pelo, ¡Qué pelo Dios mío. Otro capítulo, otra pérdida. Hermanos. Hermanos. Hermanos. Una sola vida y nos queda el maldito campeón. Un Pokémon más perdido y se acabó el que Madre de Dios. Madre de Dios, tenemos solo cuatro Pokés. Yo estoy flipando. Yo estoy flipando. Pero flipando. Es increíble. Qué, qué épico todo. Qué épico. ¡Wow! Sin palabras. Nadie antes me había ganado. Ahora solo te queda el campeón. Y dicen que es el mayor maestro Pokémon. Su nombre es... Bueno, será mejor que lo descubras tú mismo. Ya, sab ya sabemos quién es, hermano. Suerte, Eka. Copitruenos, copitruenas. espero que os haya encantado este pedazo de episodio dejad un super like de compitruena. apretad ese botón como si no vieron mañana y mañana si habéis apoyado suficiente tenéis un avance increíble de la próxima serie, nos vemos en el último y definitivo capítulo hermanos, chao chao